¿Qué tal? Soy Chaviluque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Bueno, ya tenemos la primera canción, la primera canción para Eurovisión 2023. Tenemos ya cuatro artistas, pero esta es la primera canción, es la ganadora del año pasado, de, de la edición pasada de 2022, Ucrania. Pues para mí es una sorpresa porque tenía varias favoritas y. Aquí no estaban ellos, así que bueno, vamos a ver este vídeo, al que ya estaba reaccionando a otras canciones, mientras han dicho el ganador, que es Torki o Torchi, no sé cómo se pronuncia, y la canción Heart of Steel, vamos a ver la canción en directo, vamos allá. Sometimes gotta let it go. Gotta look away. I explain. Wow. Whoa. Wow. <laughs> Me gusta la canción, pero esperaba algo más folk ucraniano wow o sea, las escenografías ya lo he dicho en otro vídeo, están muy curradas. Pensaba que los dos cantaban. El chico canta brutal. Wow. Wow, la escenografía. Me encanta el escenario. Y por lo que tengo entendido es... ¿en un búnker? En, ¿En una estación? Wow, o sea, ¿cómo está decurrado esto? O sea, tremenda la primera canción para, para Eurovisión 2023. Que ya digo, no era, no era la canción que yo, que yo esperaba. O sea, tenía cuatro canciones ahí que, que imaginaba que iban a ser la, la, las candidatas. Y para mi sorpresa ha sido Torki o Torchi, no sé cómo se pronunciará, con Heart of Steve. Una canción que. El estribillo se te engancha muy rápido, pero, ya digo, esperaba algo más... folk. Esperaba a Jerry, esperaba a son System, incluso a Krug, que bueno, ahora subiré el vídeo porque me he emocionado, o sea, ha sido brutal. Bueno, pues, Torky con la canción Heard of Steel, son la primera canción para Eurovisión 2023, a la espera de todos los demás países. Pues ya, ya estamos metidos en esta aventura. No es que haya empezado, es que ya estamos dentro. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será el de Krupp, con, con su canción preciosa. Nos vemos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros. Nos vemos.